Bueno, pues buenas noches, buenas tardes noches, eh, vamos, si os parece, a comenzar. Yo eh, voy a presentar un poco las personas que estamos aquí, yo soy José Luis Moreno Pestaña, soy el autor del libro y pues me acompañan hoy dos amigos y dos compañeros de trabajo y de investigación que han tenido, que conocen bien el libro porque un libro tiene muchas fases de de escritura, de lectura, de correcciones, uno de ellos, Francisco Manuel Carballo Rodríguez, que también Francisco Manuel Carballo Rodríguez, que como Jorge Costa es investigador de la Universidad de Cádiz, colaboró además en la investigación empírica de, de, de la que surgió este libro, va a estar hoy aquí conmigo comentándolo y discutiéndolo, y luego Jorge Costa Delgado, que trabaja... También en nuestra universidad y que es especialista en teoría de las generaciones. Eh, también me, un, me hizo un favor enorme ...en los últimos momentos de, de la edición del trabajo. Bueno, esto es un trabajo muy largo, que ha que, que, que llevado mucho tiempo y que al final un libro sale con un nombre propio, pero muchas personas han colaborado en que este libro pudiera ser realidad. Eh, en primer lugar, las personas que quisieron hablar conmigo eh, de temas que no son fáciles de verbalizar, que no son fáciles de contar son las personas a las que más le agradezco eh, su apoyo la, el coraje que tuvieron en contarme eh, lo que era su vida, su espacio de trabajo, las contradicciones personales y laborales a las que se enfrentaba Eso, esas personas son fundamentales. También personas que me ayudaron en la contactación, en la contactación de los grupos de discusión. Tuvimos poquitos grupos de discusión porque no teníamos muchísimos medios para realizar la investigación, pero tuvimos suerte de que los grupos de discusión salieran bien. Eh, eran grupos de discusión difíciles de hacer porque pretendíamos que los grupos de discusión hubiera personas que nos hablaran de su cotidianidad, pero que de alguna manera se sintieran interpelados ...por lo que es el asunto de nuestra investigación... ese asunto de nuestra investigación... ...se llevó adelante gracias a Antonio Garrido Porras... ...y otros compañeros de la Consejería de Salud... ...de la Junta de Andalucía... ...que tuvieron a bien pedir... Eh, ...que investigase sobre algo... ...o aceptar o... ...ponerse de acuerdo conmigo para que investigase sobre algo... ...sobre lo que hacía mucho tiempo yo quería trabajar... ...que eran los trastornos alimentarios en el trabajo... ...por los trastornos alimentarios yo había publicado un primer libro está en la edición francesa de ese libro, un libro publicado en el CIS en el Centro de Investigaciones Sociológicas en ese primer libro eh, eh, me interesaba fundamentalmente cómo se relacionaban los, los trastornos alimentarios con las culturas alimentarias, corporales eh, y también con la experiencia médica, con la experiencia en el campo de los, en el campo de las terapias un campo extremadamente amplio y que no se reduce únicamente ...al campo de la sanidad pública... ...tampoco al campo de algunas profesiones... ...la psiquiatría, la psicología... ...y en ese libro yo había... ...en algunas entrevistas había salido... ...había salido referencia a discriminación laboral... ...o a experiencias laborales dificultosas... Eh, ...en relación con el cuerpo... ...pero no había sido abordado... De, ...no lo pude abordar de manera sistemática... ...y esta segunda investigación... Vamos, una investigación que, que yo tenía muchas ganas de, de, de hacer, primero porque no se había hecho en ningún lado. Esto no quiere decir que yo, la he hecho, ya, no, que yo la haya hecho bien, bueno, la he hecho bien, pero una investigación que no se había hecho nunca. Había referencias sueltas en la bibliografía, pero muy escasas. En primer lugar, por la concentración en la cuestión de los, de los trastornos alimentarios en una franja, era muy específica. Y en segundo lugar, porque la tradición de la sociología, no voy a abrirla con esto. Eh, fundamentalmente eh, las personas, eh, los investigadores se concentraban en la interacción entre especialistas de los, del campo de la salud y personas enfermas. Pero había muy poco trabajo sobre contextos sociales más amplios y, por supuesto, eh, contextos laborales. Los contextos laborales no aparecían en casi ningún lado. Eso contrastaba con dos cosas en el campo de la... Podemos decir de la teoría, de la, de la teoría crítica, el campo de la sociología, en el campo de la filosofía. En primer lugar, el papel enorme que desempeña el cuerpo en buena parte de la argumentación filosófica y sociológica de los últimos 20 años. Grandes nombres, Foucault, Judith Butler, etc. han construido eh, teorías eh, de gran complejidad además sobre el valor del cuerpo y que, sin embargo, y que ha sido, pese a su gran complejidad... ...muy bien recibidas por generaciones de investigadores e incluso de militantes. Y en segundo lugar, con una creciente literatura... ...que fundamentalmente se encuentra en los Estados Unidos... ...sobre litigios en torno a problemas laborales relacionados con el cuerpo. una literatura enorme, fundamentalmente hecha por juristas... ...por juristas y también por algunos militantes... ...por muchos de ellos afectados específicamente por despidos, reconvenciones en la que se le exigía transformar su espacio, su aspecto corporal y bien, pues, eh, eh, eh, eh, en ese espacio escribí lo que aquí tiene para no encenderme más y dar paso a la conversación que queremos tener entre los tres les digo los tres niveles en que se puede leer este libro los tres niveles, este libro tiene tres clases de o, o hay tres capas en este libro que están conectadas entre sí al menos espero que estén eh, pero se pueden leer independientes unas de otras. Uno puede eh, asentir a una de las capas y no estar de acuerdo con otra. En primer lugar, hay, una, hay, una, hay un intento de establecer vínculos causales estrictos y razonables, es decir, no fantasiosos, no imaginarios, entre prácticas laborales, reclutamiento, mantenimiento... Eh, progreso en espacios laborales específicos y transformaciones del cuerpo que pueden ser leídas como trastorno alimentario. yo no soy psicólogo ni psiquiatra un psicólogo o un psiquiatra seguramente diría que muchos casos son casos subclínicos sobre todo eso habría una discusión enorme en la que no voy a entrar es decir, a mí me interesaba mucho, me interesaba mucho establecer un vínculo empírico entre exigencias que personas que trabajan en oficio obrero, camareras, vendedora o personas que trabajan en espacios eh, donde se exige una cualificación académica muy superior, abogadas, profesoras de universidad, artistas, ¿m? tenían en su trabajo concreto, como su trabajo concreto, había movilizado procesos de control corporal. extremadamente lesivo y dañino entre los cuales se incluía la panoplia de actividades que solemos concentrar o que suele concentrar la literatura alrededor de la, de la anorexia y la bulimia. Deporte intenso, sensación de fatiga, vómitos, eh, restricciones corporales intensas, eh, etc. ¿Mm? Bien, quería ver cómo eso, que hay un consenso general sobre que se puede encubrir en la familia, en el grupo de pares, en las presiones de los adolescentes. Eso estaba relacionado con prácticas laborales específicas. Y ahí ofrezco un primer mapa. Ofrezco un primer mapa intentando que la descripción sea rigurosa y vea a la vez, y vea a la vez algo que me importa mucho para pasar a la segunda o tercera capa. La forma en que eso se produce y la forma en que eso no se produce es decir, por qué algunas personas entran en esos procesos y cómo otras personas son capaces de resistirse a esos procesos primera capa que yo creo que tiene interés o que a mí me parece tiene interés para lo que son las políticas de la salud pública uno, ¿sí? y tiene interés también eventualmente para lo que podría ser una política sindical centrada en formas específicas de enfermedad profesional que no son reconocidas ¿Sí? Uno. En segundo, lugar, en segundo lugar, tenía interés en salir de dos, de dos, eh, de dos eh, actitudes muy comunes en las descripciones del papel del cuerpo en la vida social. La primera, actitud, la primera actitud es la del desprecio. Una actitud muy común en la literatura crítica, en la literatura de origen, eh, podríamos decir, izquierdista que ve las prácticas corporales como una manifestación más de procesos de alienación de procesos de alienación en que las personas se ven eh, se ven seducidas por la sociedad de consumo y eh, esa seducción le hace ir hacia prácticas o, o, o entretenerse en actividades corporales, estéticas de ropa, de vestimenta de modificaciones o morfología que son completamente alienantes. A mí me parece, o yo he intentado en este libro tomarme en serio lo que de algo que aparecía constantemente en las entrevistas y que aparecía en la literatura, que es el orgullo de muchas personas por las actividades que realizan e intentar comprender cuáles son las capacidades que en la gestión del propio cuerpo esas personas desarrollan sin de antemano considerar que son actividades perniciosas o malas. Muchas personas, algunas de ellas que son fuertemente críticas con las exigencias laborales eh, que yo describo en el libro, sin embargo, eran capaces de desarrollar discursos de gran complejidad sobre cómo se vestían, cómo se arreglaban qué inversión intelectual tenían que hacer para conocer las diversas modas, eh, cómo eso daba sentido a buena parte de sus relaciones cotidianas, cómo eso les permitía tener un, un espacio de, de vinculación con su amiga, con sus compañeras, con sus compañeras de trabajo, con sus compañeras del barrio, que evidentemente proponía un saber particular. Un saber particular que históricamente, en tanto que saber femenino, le ha tocado el mismo el eh, eh, el mismo eh, eh, el mismo destino que a todas las cualidades de los dominados. En esto en esta segunda parte estoy muy influido por o, el libro, el libro es un libro muy de la escuela en la que yo me formé, la escuela de Pierre Bourdieu, y una de las ideas de Bourdieu que, que, que a mí me ha acompañado durante todos los años de esta investigación es que los saberes de, dominado, de los dominados son siempre ambiguos. En el elogio que se le hace se les despeña la crítica o el desde eso se ve muy claro con el coraje de la clase trabajadora un día es coraje, otro día es uno bruto y uno inútil Y algo que las personas que están metidas o, o, o que han militado políticamente conocen bien ¿sí? en la misma frase puede haber una saltación populista de la, de la fuerza del pueblo para en la frase siguiente dicien, decir que son gente que no vale absolutamente un pimiento o que solo sirven para montar la bronca en manifestaciones lo mismo sucede con las mujeres el elogio por la belleza puede ir unido o va unido, digamos, como buen saber de lo dominado, a la crítica de frivolidad y de banalidad. Bien, yo quise evitar eso y el libro propone una reconstrucción de lo que son las prácticas corporales dentro de lo, del modelo de Bourdieu sobre el capital cultural. Segundo punto. Segundo punto. A pesar de eso, a pesar de que en el sentido yo creía, y más cuando uno se enfrenta con saberes de la dominada, en este caso yo quería eh, eh, eh, rehabilitar cuánto de bueno en el propio espacio de trabajo tenía para su vida cotidiana y, y, y, y tenía para la propia gestión de su experiencia eh, eh, el trabajo estético o el trabajo corporal, tampoco quería crear, caer en una apología de tipo neoliberal que últimamente se ha extendido, se ha enseñoreado en la literatura, que consiste en decir que eh, eh, hay que hacer valer eh, las virtudes femeninas estéticas porque eso permite su avance en la sociedad. Y, todo lo, y, y hay una gran conspiración patriarcal encubierta en discursos de izquierda que eh, evita que las mujeres se traten, saquen todo el partido que pueden. Esa es la segunda parte. La tercera parte, la, o la tercera capa, es una, y ya acabo, es una teoría más general sobre lo que da título al cuerpo, capital erótico. Capital erótico es un término de una investigadora de una investigadora inglesa Catherine Hacking A mí no me gusta el término Pero en ciencias sociales cada uno tiene la tendencia A escribir un libro y se inventa un concepto nuevo Yo quería saber eso Si en vez de capital erótico dicen ustedes Capital estético, trabajo en modo corporal eh, Gestión corporal De los afectos emocionales Para mí son términos intercambiables Lo importante es lo que describa Pero lo que me interesa es el término capital El término capital es un término que eh, es un término que viene de la tradición marxista o que es muy importante la tradición marxista al menos eh, eh, eh, políticamente y yo creo que había que tomarse en serio las exigencias de Marx al respecto un capital no es un recurso un capital supone que existe un mercado un mercado suficientemente amplio un, mensaje, un mercado donde sigue, existen códigos estabilizados que permiten planificar los intercambios con personas desconocidas ese mercado, yo digo, construyo en el libro, se produce o se empieza a establecer con muchísimos problemas a finales del siglo XIX en torno a tres puntos, o en torno a tres dinámicas. La primera dinámica es la idea desconocida en la antigüedad, de que el cuerpo es susceptible de transformación a voluntad. En la medicina hipocrática eso era completamente imposible. En el libro... Hay un trabajo de descripción de los datos al respecto, la antigüedad griega, la antigüedad romana, la edad media Sobre algo que era inconcebible en aquel entonces Y que sigue siendo inconcebible para muchos especialistas de la salud de hoy Que tú puedes hacer con el cuerpo lo que desees Y que tu morfología la puedes diseñar a un Primer punto importantísimo que aparece en el siglo XIX segundo punto importante que aparece en el siglo XIX es la unificación del modelo corporal de belleza un modelo corporal de belleza que se ha ido desarrollando lentamente en las cortes y que irradia a las clases cultas sobre todo la francesa y la norteamericana a final del XIX, principios del XX ahí pongo eh, eh, no solamente ejemplos de, de, de, de, de, de belleza femenina estilizada Sino lo que es más importante de belleza masculina entre, eh, eh, eh, entre personas, entre personajes, entre espacios De fortísimo capital cultural Por ejemplo, Conte era un anoréxico Gambetta y Sola fueron conocidos por las fortísimas dietas que tuvieron que hacer Para poder seguir presentándose en sociedad En ese momento el, el espacio de la cultura empieza a diferenciarse ...del espacio del poder del dinero... ...precisamente... ...precisamente en torno a un modelo de belleza... ...basado en la restricción... ...es también la época... ...en que las hambrunas empiezan a ser... ...menos comunes en occidente... ...excepto en casos extraordinarios... ...y donde la corpulencia... ...comienza acercada de al menos... ...ya hacía mucho tiempo que no lo ...comienza... ...este proceso comienza al final de la Edad media... ...la corpulencia es acercada de al menos... ...testimonio de riqueza y de poder... El tercer, punto, el tercer punto es la idea de que en el aspecto corporal se ve algún tipo de grandeza moral. Este punto era completamente desconocido en la Antigüedad y en la Edad Media por dos razones. En la Antigüedad griega, tal y como expongo, porque había una fuerte crítica política de lo que suponía la inversión corporal. El mundo griego es un mundo que tiene movilizado dos sectores importantísimos, el de la democracia y el de los intelectuales contra la ideología olímpica del cultivo corporal. En la edad media eso se transforma, se transforma eso se transforma y pasa a ser una crítica de eh, la atención al mundo terrestre frente a la atención al mundo trascendental, a la otra vida que tiene ese carácter característico del cristianismo. Las categorías son muy similares, pero su significado es otro. La frase de Platón, la sofística es a la filosofía, lo que la cosmética es a la gimnasia. En el mundo antiguo era una crítica política a la inversión corporal. En el mundo medieval pasa a ser una crítica religiosa, y una crítica religiosa fuertemente focalizada en las mujeres y en la, y en la idea de frivolidad femenina. Bien, eso desaparece en el mundo moderno. Desaparece en el mundo moderno también por una fuerte actividad intelectual. ...de eh, estilización intelectual del trabajo corporal... ...donde, eh, digamos, uno de los ejemplos extraordinarios... ...es eh, en Estados Unidos la introducción del nutricionismo... ...por parte de los hermanos James... ...William Henry James, el filósofo, psicólogo y el literato... ...que eh, contribuye a darle una pátina de intelectualización enorme. Bien, esos tres puntos han conocido desde el principio controversia y crítica. Esos son los tres puntos que hablen, que abren, creo yo, el espacio de la acción política respecto al cuerpo. Lo digo y, y termino. Primer punto, muchos médicos, muchos sanitarios, hoy todavía creen que la idea de transformación corporal a la voluntad Ajá. es falsa. Se basan en el escaso poder de las dietas a medio plazo y en la falsificación científica de correlaciones dudosas entre sobrepeso y morbilidad y entre, o incluso entre obesidad y morbilidad. Primer punto de debate, que es el primer punto de, espacio de debate en el espacio político respecto del cuerpo, que tiene unas consecuencias enormes para la sanidad pública. El grupo norteamericano Health at Every Side, Salud para Cada Talla, son gente que representa en el sentido un trabajo modélico. Una cosa es el deporte, una cosa es el ejercicio, otra cosa que la gente esté delgada son dos cosas completamente diferentes lo primero es sano y tenemos datos científicos eh, eh, eh, eh, obvios lo segundo es falso segundo punto de vista importante segunda cuestión, la unificación del mercado de belleza hay un espacio enorme de luchas por establecer modelos de belleza diferentes y alternativos en ese sentido, en mi libro exploro algunos casos personas que han sido capaces de imponerse en sus trabajos, aunque eran trabajos que exigían morfologías corporales de élite siendo muy gordas a partir precisamente de hacer valer sus cualidades técnicas como empleada sus cualidades en la atención, es decir de reivindicar la cultura de su oficio frente a lo que podríamos llamar la modulación estética de su oficio y también, eso lo he trabajado con literatura secundaria los espacios donde personas han tendido a valorizar otros tipos de cuerpo sentido hago una lectura y discusión de una etnografía preciosa de una antropóloga que trabaja con la asociación norteamericana de gordos de lo que ya se encuentra en los bailes de gordos ¿Mm? en tercer lugar y ahí hay escasas cuestiones solamente en el campo del arte es donde más vemos marta rosler el trabajo de marta rosler es extraordinario en ese sentido se puede recuperar la idea de que el cuerpo no significa Moralmente nada Es una idea muy antigua Porque vivimos una cultura cristiana Una cultura cristiana donde el verbo se hizo carne ¿Mm? Una cultura cristiana Donde con diferentes, eh, eh, eh, eh, con diferentes formulaciones La apariencia exterior Tiene que hacer ver la luz del espacio interior ¿Mm? Pero... Eh, eh, eh, en ese espacio digamos hay una crítica feminista hay una crítica que sobre todo se ha visto en, en innovaciones de tipo artístico y también en algunos espacios sindicales y políticos de crítica política y ya está, ya me he extendido lloro más de la cuenta y pues le paso la palabra a Francisco Carballo. Eh, eh... no, buenas noches a todos, gracias Pepe y extenderte bueno, este, no sé si es verdad que has dicho mucho Pepe contábamos. No lo importante del libro, pero aún así yo volvería sobre algo que, que decías al principio, esas distintas capas que componen, que componen tu investigación y que va al material del que te, del que te sirves. ¿no? Tú decías que, que habías tratado, de hecho está en el libro, de establecer un mapa del, del mercado de trabajo eh, en función del mercado corporal, es decir, cómo las diferentes con, eh, digamos, cap, eh, competencias eh, como en función de las, diferentes, de las diferentes competencias exigidas en cada puesto de trabajo, el, digamos, el valor, el, ese recurso estético podía ponerse más o menos en valor en función de que tú estableces dos, dos, dos polos, digamos, de los empleos. ¿no? Dos oficios más obreros, incluyes ahí camareras, vendedoras y empleos más cualificados. Eh, bueno, pues te pediría que nos explicases un poco, como tú veas, en, en cuáles son esos empleos, en qué se diferencian unos de otros y cómo organiza, digamos, eso en, en ese conjunto de tu, de tu argumentación, uh -huh. qué función tiene. Uh -huh. no, no explicando cada uno, pero, pero sí un poco... Uh -huh. Sí, bueno, eh, eh, lo que yo intento es, con los datos que tengo, dividir, digamos, cuando, cuando, cuando yo cojo las entrevistas, cuando yo cojo los grupos de discusión, lo primero que hago es dividir el espacio de lo que la gente me cuenta en tres planos, para intentar ver en qué específicamente hay una modificación corporal en ese espacio de trabajo. Primer plano, la modificación morfológica. Es decir, cuando yo entré a trabajar tuve que adelgazar. Cuando yo entré a trabajar me encontré un espacio donde las operaciones de cirugía estética eran banales. ...y todas mis compañeras se cambiaban la nariz, el pecho, los glúteos, etcétera... digamos un primer espacio, podemos decir, primer espacio más carnal... ...primer punto... ...y en eso hay una diferencia enorme entre una profesora de universidad y una camarera... ...segundo punto importante... ...inversión en ropa... ...y en cuidado de maquillaje, etcétera, que van unidos al trabajo... ...también en ese caso... Los modelos, podríamos decir, donde tiene que demostrarse mayor excelencia, están paradójicamente unidos en oficios muy obreros. Por ejemplo, el oficio de vendedora, de vendedora de tiendas de ropa, de vendedora de tiendas de maquillaje. En ese caso, las personas, no son, no, no, por su propio trabajo, eh, no solamente están familiarizadas con los productos y por tanto los conocen y los pueden emplear, sino que se les exige una aclimatación a modas constantes que siguen una lógica muy de vanguardia es decir, tienen que ser personas que sean capaces de asesorar a otras personas que tienen mayores recursos culturales que ellas en ese caso son personas que están digamos que, jue que jue juegan un papel del labón, es el labón más débil de la cadena, de la cadena de la moda pero cuya cultura corporal aunque vivan en Jerez, aunque vivan en Linares aunque vivan en Marto, aunque vivan en Zocueca su cultura corporal está mucho más cerca de los centros de élite de Dubái o de Los Ángeles o de Tokio o de París entre otras cosas porque reciben la información conocen las colecciones tienen que estar continuamente familiarizadas en ese, entre esas personas y un artista una cantante de ópera hay diferencias a veces muchas a veces muy pocas con una profesora de universidad o con una abogada hay también diferencias por tanto primer punto la carne segundo punto la eh, eh, eh, el trabajo estético, con o sin modificación corporal previa. Porque, pues eso por ejemplo, en el campo de la alta costura, que es un campo donde, como tiene recursos culturales enormes, hemos encontrado, en esa entrevista tú estuviste conmigo, hemos encontrado contestaciones fortísimas del modelo de Delgadé, entre grandes modistas, que además ya mismas eran personas muy corpulentas, a orden. ¿Mm? En ese espacio encontramos gente que, por ejemplo, puede tener una, costura, una cultura vestimentaria de élite y sin embargo no aceptar ninguna modificación morfológica. Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de las profesoras de universidad o de, o de personas que trabajan en actividades de tipo cultural, encontramos que en el espacio de trabajo una excesiva cualificación estética abre también un espacio de críticas enormes. Son personas que se ven obligadas a lo que llamaba Naomi Wall la doble obligación la obligación de ser bella y la obligación de demostrar que su belleza no constituye una falsificación del espacio donde ella está Son críticas enormes que movilizan sus propias compañeras Es decir, un espacio en ese espacio, un espacio por ejemplo un espacio universitario en este caso estoy hablando me a la cabeza una, una persona la persona tenía tenía a la vez o sentía a la vez presiones de dos tipos una presión que le combinaba tener determinado aspecto si quería trabajar en determinada institución una presión en la cual se le hacía notar lo guapa que estaba en un determinado acto académico donde no se juzgaba su belleza y críticas constantes, a veces soterradas, a veces abiertas de que había cedido al empleo por su belleza física o por su cuerpo legítimo como decimos los como se dice en la sociología. Entonces, en ese segundo punto hay que abrir un campo muy grande. Luego hay que ver las transformaciones internas en los diferentes oficios. Por ejemplo, una profesora de una actividad cultural que no tiene en absoluto relación alguna con el cuerpo, se ve interpelada por su alumno para que vaya con ellos de compra. Porque sus alumnos se quieren vestir como ella. Ella no enseña... Alta costura, y eso es en un campo profesional, el campo de la ópera, donde las personas muy gordas eran la normas hasta hace muy poco. Lo mismo sucede en el campo del flamenco, por otra parte. Es decir, hay un espacio, por ejemplo, pues en este caso, tenemos una persona que tiene que integrar en su actividad socioprofesional no solamente enseñarle competencias musicales a los alumnos sino que como ella sabe positivamente, una persona gorda no trabaja en el canto en Europa, en Estados Unidos sí. Si tiene alumnos que se quieren orientar al mercado europeo, alumnas que se quieren orientar al mercado europeo, tiene que hacer un trabajo estético sobre ella. Segundo punto, fundamental. Tercer punto, esas transformaciones corporales o no. Ese espacio de distinción estética o no en torno al maquillaje, la ropa, etcétera ¿Cómo influye en la identidad laboral de la trabajadora? Si tú eres una persona que trabaja en una tienda de moda, que trabaja nueve o diez horas diarias, que tiene sueldos que pasan difícilmente de los mil euros, donde no tienes un trabajo de exposición, tienes un trabajo físico, no es un trabajo de servicios, como se dice a menudo, un trabajo que exige una uh, cargar ropa, descargar ropa... <risa> poner, eh, eh, eh, cargar percha, etc. Tiene un trabajo enorme de gaste físico. Toda esa innovación estética, ¿cómo influye en tu identidad como trabajador? ¿Cómo influye en tu identidad como trabajadora cuando se te está exigiendo un cuerpo hiperlegítimo y cuando no tienes un horario de trabajo para comer ni tiempo para prepararte la comida que te permite tener ese cuerpo? Y entonces empiezan, digamos, los círculos viciosos o virtuosos. Como trabajo mucho y estoy quemadísima, y además mi jefe me dice que si como en un cuarto de hora tanto mejor, y además adelgazo, pues mira que bien. En ese sentido, digamos, la identidad como trabajadora está conectada con escasa capacidad de gestión racional de tu propio cuerpo. Con sueldos muy escasos con horarios agotadores en los que llega a tu casa y no te puedes preparar la comida con centros con, con, con centro de trabajo donde no tienes ni, eh, donde no tienes ni un, un... ¿cómo se llama? Microondas. ni un microondas en ese caso, digamos, hay una conexión directa entre las exigencias corporales y los trastornos alimentarios porque a no ser que se tenga rasgos corporales de élite lo que sale y lo que salió del grupo de discusión es noticias constantes de personas que no acaban en el ritmo, que no aguantan el ritmo, personas que pueden caer en la anorexia. Cuando uno encuentra el ciclo, y en el ciclo está exigencias de horario, falta de espacio para las comidas, falta de tiempo para. claro, luego tienen las comidas de estoy reventada, salgo, me como un chaguarman y ya estoy amarga tres días. Que a los que nos encontramos una persona en un grupo. ¿Mm? No tengo tiempo para las comidas Para las comidas que tengo tiempo Son comidas que no permiten Mantener el tipo de morfología Que se me exige Bueno, tenemos el truco De no comer claro, Estamos hablando de trabajo obrero durísimo. No son trabajos de representación Estamos hablando de trabajo obrero durísimo Que exige una descarga de energía enorme Bien, eh, eh, en ese sentido La identidad no es la misma que la identidad De una persona que va a ser Abogada y va a representar a su firma ante otros despachos ante gente con la que negocia que se siente completamente agredida en su intimidad cuando sus compañeros de despacho le dicen que sea ella la que vaya a negociar porque está muy buena pero que tiene unas condiciones laborales que permiten mantener ese cuerpo por mucho que ella sienta o por mucho que ella verbalice una sensación de opresión enorme por su utilización Digamos que esos eso son los tres campos. Y, y, y conforme, subimos, conforme subimos en los requisitos técnicos, vamos viendo mayor ambivalencia respecto al cuerpo. Y vemos, digamos, el juego cruzado de alago y crítica. Pero también lo encontramos en los oficios obreros. También lo encontramos, y eso es. Yo creo que un efecto, y si alguna vez la estrategia de investigación de encontrar la persona que desentonase con lo que era la idea general, también encontramos personas que pueden acudir a la propia tradición de su oficio de camarera, de barma, de, de, de, de vendedora, para defender que ellas no son perchas, que ellas son las personas que adaptan los productos que ofrecen a una pluralidad de cuerpos y de mujeres. Paradójicamente eso es lo que te encuentras también en la alta costura Personas que te dicen No, no, no, es que nosotros no hacemos la ropa que se hace en las tiendas Nosotros lo, lo que hacemos es ropa que queda bien a cualquiera Eso es lo que te reivindican muchas trabajadoras En ese caso esas trabajadoras se, se refieren a una cultura de su propio oficio Que ha sido colonizada La expresión es muy exagerada Pero colonizada por las exigencias estéticas que les permiten mantenerse y que les permite eh, imponerse a sus jefes sea alabadas por sus compañeras porque son excelentes vendedoras es verdad que en los casos que hemos encontrado en las personas con las que he hablado se unían varias razones que le permitían mantenerse una de las cuales importante era que eran personas que tenían alguna conciencia política o que tenían alguna experiencia sindical Bien, en torno a esos tres planos Podemos decir la carne, la ropa, maquillaje, etcétera, y la identidad en el, en el, en el, en el trabajo es como un intento ordenar la información que se ofrece. ¿Sí? Y eso permite ver la variación entre un oficio y otro. Sí, pues eh, el tema que ha comentado antes de la doble la doble verdad del trabajo, ¿no? que es lo que analiza Bourdieu, la idea de que el espacio de trabajo puede ser a la vez un espacio de alienación y un espacio de realización y que no hay que verlo ni, ni de una manera pues, miserabilista ni de una manera populista, ¿no? O aplicado en ese caso al espacio del trabajo. Tú hay una, unas categorías que usa a partir de Randall Collins, que es la idea de, de la deferencia y la, y la eficacia, para tratar no solo de diferenciar esos dos, esos dos espacios, sino también para jerarquizarlo de alguna manera de manera analítica. Es decir, no limitarse a decir que conviven esos dos espacios, sino en los distintos contextos sociales que estudia cómo hay algunas veces que pesa más un factor que otro. ¿no? Por ejemplo, que pesa más la diferencia es decir, el poder situacional de las trabajadoras, la capacidad de imponerse en determinado contexto por, por los recursos estéticos, corporales, y otra cuestión diferente es la capacidad de imponer objetivos, digamos, a largo plazo. El poder ya no situacional, sino un poder en un sentido más general, ¿no? Y cómo hay veces que esos dos objetivos son compatibles y otras veces que, que, que no, que entran en contradicción, ¿no? ¿En qué, qué, con, no sé, ¿Qué características subrayaría, digamos, de, en qué contexto es más fácil, qué posibilidades genera la capacidad de imponer un poder no situacional, sino más, más general, eh, a partir del capital, del capital erótico? Claro, la idea de diferencia es que eh, una cosa que las personas eh, insisten mucho es en la gratificación enorme que supone su trabajo en la interacción cara a cara. La persona está detrás de una barra y es capaz de generar una efervescencia en torno suyo enorme gracias a su atributo físico, a su manera de vestirse, a su manera de hablar o a su manera de moverse. Primera cosa que hay que tomarse en serio. Esa persona está ahí y eh, vive una experiencia para ella enriquecedora. ¿Mm? La, es la cuestión de la diferencia. Deferencia que se puede manifestar ahí, se puede manifestar en la peluquera que objetivamente tiene un sueldo de clase trabajadora y que sin embargo asesora a sus clientes de clase media alta y es la que le impone los peinados. O les dice cómo maquillarse. En ese sentido, digamos, esas personas experimentan una inversión de la relación de clases cotidianas. Cuando entran en su espacio de trabajo, la que puede estar al lado de la barra es jueza o juez. Y ella... Es ¿Eh? una vil camarera que nos llega a mil euros Pero la barra domina ya la interacción No podemos comprender El amor, el orgullo De esas personas a su trabajo Solamente mirando cuando les da mal cuando, Claro, cuando les va mal Todo el mundo tiene una, una actitud muy crítica Pero eso es como cuando las parejas se separan Todo el mundo hace cuenta Pero la verdad no es tan cuando te separas Sino la verdad estás juntas En cuanto estabas junto y no hacías cuenta Y en cuanto te separas y haces las cuentas en ese caso, digamos, había que tener cuidado de no coger únicamente el discurso de las personas cuando dicen, bueno, yo acabé con una anorexia de caballo, enganchada la coca, etcétera. No, hay que también ver cuando estabas dentro qué es lo que estaba bien. ¿Sí? Primer punto la diferencia. En cuanto, luego, eso va unido a la capacidad o no de cumplir tus propios objetivos. Tú puedes estar completamente... Eh, eh, eh, Puedes encontrar interesantísimo y de un valor incalculable ser capaz de pensarte a ti misma con un con una ropa distinta cada día en función de los objetivos que tienes. Pero depende de tu salario. Y depende de tu tiempo libre. Que tú puedas sobrellevar eso bien o no. ¿Me explico? Si tú tienes un salario muy alto, tu sin ropa no causa ningún problema si no lo tienes muy alto empieza a causar problemas empieza a ocuparte cada vez más espacio de tu tiempo de vida tu inversión en mantener una morfología corporal específica no causa ningún problema si tienes un trabajo de 4 o 5 horas si lo tienes de 10 a 11 horas y luego va al gimnasio igual se te queja, yo qué sé, la novia, el novio eh, el hijo que no estás presente lo que tenemos son el poder lo que otorga es poder sobre el tiempo poder para comprar el tiempo y eso, los oficios más proletarios, evidentemente, esa diferencia no va acompañada de poder a largo plazo. Y de hecho, muchas personas, incluso las personas más entregadas a ese tipo de trabajo, o personas que están muy entregadas, yo muchas personas, como si yo hubiera hablado, como si yo hubiera hablado con 1.500 personas, las entrevistas que están analizadas, yo he hecho una cincuentena de entrevistas, los casos que están en el libro son cerca de 30 y pico personas que estaban muy muy muy y, y fascinadas con su trabajo pues pasado el tiempo, pues, en otras interacciones porque hay entrevistas que se han repetido entrevistas con las que se habla con la gente varias veces a lo largo del tiempo pues te dicen pues, tengo unas varices de la hostia estoy frita de todo esto, ahora fíjate que acabo de mordar un huevo ¿Mm? es decir, en dos momentos que eso es importante en investigaciones de este tipo en, en dos momentos encuentras personas que te cuentan cosas diferentes ¿Mm? Hay que tener en cuenta la, la, las dos cosas. ¿Mm? Eso se invierte, por ejemplo, en, en las profesiones o, o, o en las personas con mayor capital cultural. Por ejemplo, en el caso de una, en el caso de una profesora, el poder de deferencia que causa el que le, cuando, cuando llega a un sitio le dicen aparenta muchos menos años. Eso es una bomba. Eso es una lago y una bomba. ¿Mm? aparentan mucho menos años, es decir, tú no eres como las que estamos aquí. En este caso, la deferencia va unida, digamos, a eh, consecución de objetivos a largo plazo, donde, donde, por ejemplo, esa persona te cuenta, tiene que vigilar mucho cómo va un congreso, porque ya asistió asistido a congresos congreso donde ha visto compañeras que iban con tacones y las compañeras con tacones se han convertido, digamos, en el, la persona más estigmatizada de ese Congreso dijera lo que dijera la persona con él. En ese caso, digamos, el exceso de deferencia, la interacción cara a cara que provoca los recursos estéticos, va unido, digamos, a un poder a largo plazo que se te puede bloquear por la sospecha permanente de, está aquí, lo ha conseguido porque es guapo. ¿Mm? Esto es muy importante para eh, objetivar la cuestión, desde el punto de vista de la acción política desde el punto de vista de la acción política yo creo, yo creo que hay que acabar igual que no hay que enaltecer la belleza hay que salir de la estigmatización igual que no hay que convertirlo en algo obligatorio e imperativo no se puede porque es el discurso masculino tradicional no se puede Convertir la belleza en un significante negativo La belleza, como todas las actividades físicas Sea cual sea el patrón de belleza que asumamos En todos los patrones de belleza imaginables, Es algo que requiere tiempo Información, trabajo sobre objetos Incorporar esos objetos en tu, en, tu, en tu cuerpo Todo eso lo requiere Es una actividad de tipo cultural Vivimos en una sociedad en que enterarse de los chismes de los políticos eh, Los profesores, los chismes de nuestros colegas catedráticos Parece una cosa muy culta y sin embargo hablar de maquillaje no parece culto pero eso es completamente arbitrario eso es completamente arbitrario habría que ver cuáles son los efectos que tienen una cosa u otra tú vas a una reunión universitaria y hablas de marcas de colonia y pasas por el tío más tonto del mundo ¿Mm? cuentas la última chorrada que te han contado sobre cuando Foucault se echó un novio en un bar de San Francisco y quedas como Dios y habría que ver cómo avanza la ciencia con los novios de Foucault en los bares de San Francisco. Que está muy bien, eh, eh, ¿no? Pero, entonces, son cosas. O, o la última historia sobre los políticos, sobre el otro, sobre qué ha dicho, sobre que se ha cambiado de novia, de novio, etcétera... Es decir, son cosas completamente arbitrarias. Entonces, en eso, digamos, es muy importante la acción política. Y eso tiene que ver también con las propuestas políticas que se, que se hacen al final, ¿no? Ahora, pues, continuar con la cuestión de la acción política y por volver también a, a qué es lo que ocurre en esos, en esos contextos concretos en los que tú tratas de analizar que, cómo funciona ese capital erótico, cómo funciona eso, ese recurso estético ahora ya convertido en un capital, eh, hay algo muy interesante de lo que tú pones un par de ejemplos que yo creo que desde el punto de vista de la acción política vemos cómo se generan espacios a través de los cuales es posible o a las trabajadoras se les abren oportunidades de resistirse de diferentes modos. Pienso, por ejemplo, tú hablas de que en la lógica de la empresa neoliberal hay algo que se repite continuamente y es la, el interés en satisfacer la necesidad de los clientes. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Pero sin embargo ocurren cosas como que, bueno, la empresa penaliza la, la morfología de una determinada persona y por eso la despide. Y ella, sin embargo, cuenta cómo esas clientas la buscan, pues porque es una persona extraordinariamente formada y con unas competencias. Eh, mucho mayores que las de ninguna de sus colegas. Luego, ella por ahí, hay una vía, una vía de resistencia, digamos, a esas obligaciones en ese marco concreto de la regulación de, de la fuerza de trabajo. Otro caso, de otro modo diferente, con un final parecido, pero también distinto, es el caso de la, de la, de la camarera de un casino de, de Nevada, en el, que, en el que cuentas cómo se enfrentó en los tribunales a, a, sus, a sus empleadores, porque pretendía que cambiase de, de ropa de, de atuendo físico y ya consideraba que no era necesario. Incluso sus clientes llegaron a testificar en el juicio eh, diciendo que no era necesario para lo que ellos necesitaban, que era una buena camarera, que los atendía, que los escuchaba, que sabía perfectamente de su trabajo y les parecía absolutamente relevante ni la ropa ni nada de lo que la empresa pretendía que se pusiese. Entonces, bueno, eh, ¿en qué es, en, ¿de qué modo se abren por ejemplo, a través de estos dos ejemplos, esos espacios de resistencia dentro de los puestos de trabajo Es y cómo las propias trabajadoras interpretan lo que las empresas esper espera de ellas, pero también cómo se apropian. Pues es, en cierto modo es esa diferencia de la que hablabais antes, esa, esa, esa distinción, esa doble verdad del trabajo, en la que por una parte está la explotación, pero por otra la distinción, es susceptible de, de apropiarse de ella y utilizar el beneficio propio, Esto pues por un carácter digamos, de acción política de resistirse a esa imposición claro, la acción política vendría si hubiera una acción sindical específica respecto a esas cuestiones, La esa acción sindical no existe nadie trabaja sobre eso nadie la trabaja sobre la definición del oficio de vendedora nadie trabaja sobre la historia del oficio de vendedora o el oficio de barman y nadie lo convierte en un momento central de movilización sindical y de debate de cuáles son las cualidades que requerimos a las personas que ocupan esos puestos Estaría genial que se hiciera, pero nadie lo hace Yo he hablado aquí con pocas personas porque una investigación de ese tipo Una investigación cualitativa Si tuvieran muchos millones haría una investigación mucho más larga, mucho más grande Pero Yo estoy seguro que los casos que, han salido, que me han salido a mí Las historias que yo he no son historias extravagantes Sino que son historias cotidianas Y habría un espacio de acción sindical fundamental En torno a la discusión que se le requiere a una vendedora ¿Se le requiere una morfología física específica? Eso tiene que tener unas condiciones. ¿Eso es legítimo o no? Primera discusión. ¿En qué influye eso en su trabajo? Es que la persona que trabaja tiene que ser, como te dicen, la sanitaria. Los sanitarios son las personas con un índice de masa corporal más bajo. Son las personas además más movilizadas contra la obesidad. No solo aquí, sino en muchos lugares. La etnografía de tratamiento a personas gordas entre sanitarios insiste en el enorme racismo estético que se encuentra en muchos médicos, enfermeros, enfermeras, etc. Que hay en esa cultura de particular, que hay en esa cultura de particular que por un lado nos da índice de masa corporal de unos más bajos, es decir, tasas de enorme peso o peso insuficiente muy altas. Y por otra parte, pese pese a que hay una discusión científica enorme, se encuentra tan movilizadísimo contra la gordura. Eso, por ejemplo, sería una discusión específica. En ese espacio, ¿cuáles son las cosas que cuento? Hay personas que te dicen en las entrevistas, personas que trabajan en espacios parasanitarios, que te dicen, es que yo no puedo hablar con una clienta si estoy gorda. ¿Mm? Como te dicen otras personas, yo me encontraba muchísimas matronas, enfermeras, etcétera, en la clínica de anorexia, pero como pacientes. ¿Mm? Un espacio. Un espacio donde se diga, ¿cuáles son las cualificaciones? Pueden venir de la cultura de clase, puede venir por una interpretación técnica mal asumida de, de, de lo que es un sanitario y de lo que es el saber sanitario. ¿Cuáles son las cualificaciones implícitas y explícitas que hay en esos espacios? Digo irnos un, un S del que, de, del que no he hablado y, me encantaría porque la sobremovilización contra la obesidad y la gordura es algo fantástico fantástico fantástico visto los resultados que se tienen y los datos que se tienen uno eso también por supuesto podría ser en espacios obreros como los descritos es decir una, tú le dices a una persona tú le dices a una persona eh, tú tienes que atender al cliente a ah, pero que atender al cliente si hacer una percha es una cosa si es que yo vista como cliente, es otra Si es como que yo me relacione desde el punto de vista económico Con el mayor número posible de clientes Entonces yo quiero una tienda donde haya tallas más grandes, más variadas Y donde entren muchas personas Porque no es esa la lógica de las tiendas No es esa la lógica por la que se jerarquizan los cuerpos Entre las diferentes secciones de las tiendas Tú vas a Trafaluk y no te entra la 42 Que te entraba en Zara basic. Tiendas con talla, está H&M, que es sueca, es capitalismo sueco, no es por Roma. También es el sitio donde las personas pueden comer, donde tienen... Donde tienen un microondas es no, decir, no, un calienta leche, donde tienen un microondas no es, pero son modelos distintos. O sea, además, en el mismo sitio donde están un GT y comisiones y no sindicatos de empresa, y donde las personas hablan directamente, la persona aparece y te habla de esas cuestiones directamente a lo si tú quieres hacer acción política, tú no puedes respetar el cuerpo, hacer el tipo de acción política aristocrática y casi sádica, que se encuentra uno muchas veces en literatura especializada. Tú tienes que partir de las contradicciones reales que es de la gente. En mi oficio del que yo estoy orgullosa, yo vendo. Que me expliquen a mí qué es lo que vendo. Si vendo también mi apariencia, es posible. Esto va a ser un cuerpo especializado como la policía antidisturbios. o los bomberos de gestión de incendios. Muy bien. Que se me pague, que me se mete el tiempo, magnífico, que se pague, con mil euros no, o con menos. Entonces, es ¿eh? a partir de ahí con lo que se puede lograr la movilización, y con lo que se puede hacer trabajo sindical específico. ¿Cuáles son las cualidades que se requieren? ¿Cuáles son las que enuncian y las que funcionan aunque se oculten? Y cuál es cómo eso se enclava en la cultura laboral específica de estas trabajadoras. Pero no tenemos que convertir a la trabajadora al situacionismo, no la vamos a poner a leer a Foucault, ni a Guy Debord, ni a Judith Butler Vamos a partir de lo que son sus experiencias específicas. Y en sus experiencias específicas vamos a respetarle lo que consideran que son sus cualidades intelectuales acumuladas en su oficio. De eso nos da, es un libro con un papel enorme, la que se llama E1 que es, eh, digamos, el caso más antiguo de vendedora. Una persona que eh, huye de su pueblo para no trabajar en una conservera, caso básico de huida de una condición subproletaria que, que, que la angustiaba y que pasa toda su vida en una pequeña tienda de moda, pero no en una gran firma, una tienda de moda de capital de provincia. ¿Mm? Esa persona te describe un espacio laboral donde hay comidas en común, por tanto, ya son sitios donde las norexias se detectan seguidas. Hay comidas en común Hay, Ellas tienen una relación más o menos paternal La típica Digamos, el típico patrón a la antigua Que forma a sus trabajadoras desde pequeña. ¿Mm? Tienen una relación paternal Pero que también les permite mucha libertad Todas ellas son Ella, por ejemplo, es militante de extrema izquierda Va a un montón de manifestaciones Una persona que vive la transición, etc Esa persona, buena parte de su vida Que no solamente es su trabajo También tiene cualidades políticas, intelectuales, etcétera ...está en asesorar a sus vecinas... ...sobre cómo vestirse... ...sobre cómo ir a los sitios... ...es eh, lo que llamaban nuestros clásicos... ...paserón... Eh, ...la lógica de los pequeños capitales... ...eso es fundamental en la vida... ¿Mm? ...y esa persona se precia a sí misma... ...de que ella, le venga que le venga... ...sale guapo de su tienda... ...¿me explico?... Eso, ...ahí es donde, digamos... ...ahí hay una tradición de oficio... Hay una tradición de orgullo de trabajador Una tradición que se ve colonizada Por exigencias que muchas veces son arbitrarias Y si no son arbitrarias, abramos el debate ¿Mm? Pero todo ese debate hay que abrirlo Porque todo eso está oculto Todo eso está oculto eh, eh, eh, En condiciones de trabajo infectas ¿Mm? Donde la gente no tiene tiempo de nada Donde la gente tiene que regularse sus cuerpos de forma salvaje Eso es lo que tenemos que abrir y ese es el campo fundamental de la acción política luego hay otros dos campos hay un campo por ejemplo de acción cultural enorme enorme no se puede subestimar el papel enorme que muchísimas artistas han hecho en la crítica de las formas de consumo más alienantes. eso es fundamental hay también un trabajo político que hay que hacer en torno a eso en la presentación de madrid la frase de la noche fue donde está el gordo de podemos eh que venía unida a la discusión sobre cómo la acción política está cada día más colonizada por la exigencia estética, algo que el el, los sistemas, paradójicamente los sistemas de democratización y sobre todo de exposición constante en Internet, favorecen sobremanera. No es un caso solamente que aquí hay una historia que yo cuento en el libro, que esa persona no ha hablado yo como con la persona elevada, que es una mujer... Que es profesora universitaria La ponen a presidir la asociación de abogados norteamericanos O algo parecido Y lo primero que le colocan es un estilista Claro, la tía se la llevan los demonios Pero bueno, ¿yo que pinto con un estilista En la asociación de abogados norteamericanos Yo que soy una profesora feminista la, Bueno, pues la tía hace una investigación magnífica Que está en el libro, que ha un libro Que es maravilloso Sobre la forma de discriminación corporal en el trabajo ¿Mm? Es decir Vemos en cada vez más espacios Formas de colonización constantes de la actividad a realizar por las exigencias corporales eso es una caja negra que hay que abrir y eso se abre con discusiones concretas que sean accesibles a la gente no solamente en la alta política no solamente, eh, eh, eh, no solamente en los oficios cualificados, sino fundamentalmente en los oficios obreros recuerdo que le la encuesta de población activa las categorías más pobladas son tres profesores, camareros y empleados vendedores o sea, quien quiera hablar de la clase trabajadora de mi padre que buena cara tiene, eso quedan tres tres y subvencionar. eso es la clase trabajadora de hoy y es una clase trabajadora que como todas las clases trabajadoras tiene cualidades específicas tiene culturas específicas con las que hay que conectar con amabilidad y con reconocimiento Si uno quiere movilizarlo, primero hay que interesarse en ellas, primero hay que comprenderlas Por supuesto se podrá comprender mucho mejor de lo que yo lo he hecho en el libro Y se pueden abordar de fin forma distinta Pero primero que hay que ver que eso existe Eso existe, nosotros pasábamos esta mañana, hemos hecho una foto Había una tienda, había una tienda de... de, de, de, de de, de, de, cosmética. De, de cosmética y había, un, había una cola que parecía una cola en, en la Unión Soviética cuando caía para comprar pan y ¿una cola no? El, ¿por qué la gente va ahí? ¿qué es lo que hace ahí? ¿qué es lo que le gusta de estar ahí? Si vamos a partir de que son tontos y que se tienen que leer qué sé yo uno importante pues, no, no llegamos a ninguna parte ¿Tiene sentido el libro es y, y, y a Juan Carlos Rodríguez que se murió el otro día que lo enterramos el otro día es un libro que se centra en contradicciones en lo que en el marxismo se llama contradicción y que una contradicción en una realidad está junto lo mejor y lo peor y lo que tienes que ver es esa realidad tal como es y partir de esa realidad para transformar algo eso es una contradicción donde las dos cosas que haces están juntas y cabalgan juntas y pueden ir hacia un lugar o a otro lo que no puede hacer es inventártelas. ¿no? Ese es un poco el tema. Yo iba a preguntarte por la, por la historia de, del capital que hace al principio, pero ya que ha salido el tema, el tema político, estaba recordando, conforme repasaba el libro para, para, para ahora, para el una cuestión que está muy presente en el, en el debate sobre esta cuestión, eh, sobre, sobre lo que describe en el libro, las intervenciones políticas y tales, si hasta qué punto se puede regular cosas como el deseo de tener un determinado cuerpo, cómo intervenir en ese espacio, cómo estimular determinados modelos culturales que tienen que ver con, con disposiciones muy íntimas, de, de modelos de cuerpo, etcétera. ¿no? Y claro, hablando del, del tipo de, de cuestiones que, que, ¿no? que estás planteando, que yo creo que, que el libro ofrece preguntas y determinadas y, y algunas respuestas de por dónde, no respuestas definitivas, sino como vía por la que puede ir una intervención pública en ese sentido, pues, claro, llama la atención que siendo además una cuestión, por lo que tú he dicho, de un, el modelo fundamental, la fracción de clase obrera quizá más, más, numéricamente más, más representada en la sociedad actual, ¿no? que no hay un debate político o que no hay un interés político incluso en, en fase de la investigación en la, que, en la que se ha podido dar o, o incluso en la recepción de no sé, en un tema en discusión, ¿no? Y pensaba yo como, por ejemplo, un debate que se ha dado en Podemos hace poco con la cuestión de, de Amarna Miller y el tema del porno y como, como la cuestión del deseo y como, como si hay si las mujeres pues deben aprovechar o tienen que aprovechar esa capacidad, no sé, una capacidad que está moralmente, moralmente sancionada, ¿no? Que... Podría hacer una equivalencia con el capital erótico, ¿no? Y como otra posición, pues defiende más la idea de que hay que contemplar una perspectiva más amplia, no desde el modelo individual, ¿no? En fin, una discusión que hay acerca de eso, y yo creo que es significativo como esa discusión que podría darse en torno a una cuestión que, digamos, interpela a. a algo que quizá uno puede entender que interesará más a un partido como Podemos, ¿no? Pues la, la clase obrera, la vendedora, la, eh, la gente en un trabajo de exposición pública, etcétera, Se oriente al tema de... Y en, en particular el protagonismo de una estrella del porno, ¿no? O sea, que, que es significativo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué cree que se da... No sé, ¿por qué cree que hay esa poca atención a, a, a esa interpelación que se produce en lo concreto de... ¿no? de estas trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, de por qué hay, por qué no se presta atención a esa, a cómo se producen esas identificaciones con esos arbitrarios sociales eso que tú comentas en el libro de la interpelación y si se mantiene este discurso acerca de la alienación de, de esos trabajos que, ¿no? Esa perspectiva miserabilista, ¿no? De son el problema es que no se dan cuenta porque, porque no han leído a tal o porque no conocen, porque no, todavía no hemos llegado a ellas, ¿no? Mm. Bueno, en primer lugar porque la élite política cada vez se recluta más, o se recluta mucho, o se recluta bastante, o se recluta como siempre entre las clases dominantes Y estos problemas son cosas que no le entran Y entre las clases, clases cultas universitarias, estos son discusiones que no se tienen Tú encuentras el cuerpo, la danza, el arte, la transgresión, lo que quiera? el mercado de trabajo no lo encuentra Ni de broma El cuerpo y el pun, el neopun, el... todo lo que uno quiera, todo lo que uno quiera lo encuentra. Ahora, esto no, esto no está en la agenda de la teoría cultural, por supuesto, no hablo ya de la literatura, de la filosofía, donde, está, donde habla de estas cosas y te miran como si fueras de carita diocesana y que te ocupases de cosas muy extravagantes. Ahora va y habla de la danza y tiene un éxito tremendo. Eso sería interesante ver las tesis doctorales que se hacen con cuerpo cuerpo y danza, cuerpo y música cuerpo y traje, eso, todo eso ¿por qué? porque las personas hablamos de dónde estamos y en parte tú sabes ese dicho es muy burdo y tal y luego no existe esa esa, esa esa esa idea de ir a encontrarte con la persona no existe algo que, que, que, que estaba en la tradición del movimiento obrero que es el intento de conectar con la clase trabajadora tal como fuera y de entenderlo. Eso no, no sucede Y eso, digamos bueno, eh, Pasa en todos los espacios Incluidos los espacios a los que tú te has referido Y pues, En esos espacios a los que tú te has referido Pues las discusiones fundamentales son esas O las de música, etc En líneas más generales Hay un problema interesantísimo Que yo creo que Que es que, que, que, que una pregunta que me hizo una, una colega de la UNED Amanda Núñez Que es eh, Tú defines el capital erótico, pero no hay una teoría sociológica de la razón erótica, pese a que en el libro se habla que una de las primeras formas de resistencia a los trastornos alimentarios es el espacio del amor. ¿Entendió? El espacio de manos es del amor como un espacio de cultura compartida, como un espacio donde se valoriza un cuerpo erótico más allá de lo que es legítimamente valioso. Eso hay que rascarlo. La gente dice, joder, pues con el novio que tenía estaba así muy bien, pero follábamos fatal y tal... Sin embargo, con este es estupendo y además está relacionado con la comida. Las comidas forman parte de nuestro, de nuestro relato de pareja, etc. ¿no? En conjunto de espacio con la novia, en este, porque en este caso la persona que habla es una persona que tiene una novia. Eh, eh, eh, eh, en ese espacio, digamos, en el, en el libro está descrito como una de las formas de salida de los trastornos alimentarios una revalorización del cuerpo erótico, del cuerpo del placer, del cuerpo del disfrute, incluido el disfrute de la comida frente al cuerpo legítimo. ¿Me explico? Pero, me decía la, la, la, la colega, falta una teoría bien hecha de que es ese es el cuerpo de disfrute. Y que sabemos que las personas tienen goces, sabemos que las personas a veces lo pasan bien, con otras personas que aparentemente no tienen el modelo corporal que buscaba Una de las chicas que... ...está más gorda que sin embargo es una estrella... De, vamos, ...es excelente como vendedora y tiene cualidades sindicales... ...una de las cosas que, que nos cuenta con mucha gracia... ...es que su novio es un cacha de gimnasio magnífico... ella dice, ...nosotros somos como, como el punto y la I, vamos... <risa> ¿No? y, y, y, ...y yo voy con él y, y él empieza a comprar... Eh, eh, ...productos dietéticos yo a los chocolates, ¿no? ...me pongo tibia y tal, ¿no? eh, O sea, nosotros, eh, todo eso se existe... Todo eso existe y eso significa, digamos, que hay un espacio de la, de la forma de satisfacción del cuerpo que, por suerte, no están completamente cogidas por la cultura dominante. Por eso hay contradicciones. Y por eso la gente se va. Eso es otra investigación. Yo no quise, vamos, eso sería otro. Este libro tenía 100 páginas más en su primera versión y por necesidades editoriales, porque ya era muy pesado, se, se redujo. Pero eso sería otra cosa que habría que, que habría que, que habría que explorar y, y, y, de la que habría que hablar, que habría que hacer otra investigación, que habría que movilizar otros recursos teóricos, que aquí están apuntados pero no están muy bien hechos. Vamos, que no están muy terminados, Están muy terminados. Ahí pues tendríamos que irnos a, a discutir toda la sociología de la sexualidad, la propia sociología de la razón erótica, pues, eso tiene eso tiene una tradición enorme, etcétera en cuanto a la política, por pues lo que tú dices, pues por la colonización enorme hoy y siempre de la... De la y, y diría más, diría más, pero claro, yo me va a decir diría más porque es la experiencia que tú tienes sobre todo en las organizaciones de izquierda las organizaciones de izquierda están muy controladas por élites sociales e incluso la mayoría de sus discusiones Suponen eh, o exigen una frontera culturales que solo están al acceso de unos pocos, y claro, eso hace que la experiencia de la mayoría de las trabajadoras es que ni se exprese, ¿por qué? Porque si se expresa quedas como tonta, porque no es legítimo decirlo, porque eso no es verbalizable, porque tú dices eso y ya, claro, la siguiente persona te habla de Bourdieu o te habla de no sé quién. Pero la cagamos ¿Mm? y luego todo eso está muy incrementado en el caso que has comentado sobre que yo no tengo posición, sobre amarna Miller no tengo posición, no tengo nada que decir ni, ni a favor ni en contra, que cada uno gestione la vida como y sus gustos como les parezca ¿Mm? si no paga a sus trabajadores me parece muy mal <risa> si no paga a sus trabajadores, en el, el ese del porno que hace no paga a sus trabajadores me parece muy mal lo que haga, que lo haga voluntariamente y con las condiciones cada uno de seis y luego que lo vea quien pague y punto. ¿Sí? Pero, claro, eso va unido, digamos, a, a algo que que sí sea, es que sea odio para nosotros, que es eh, la mediatización enorme de las discusiones, donde tienes que lograr titular cada vez que escribe algo. Eso es una pena para el trabajo en ciencias sociales, eso es una pena para el trabajo filosófico en serio, eso es una pena. Es una pena que cada vez que escribas te digan ¿Y esto qué significa políticamente? Pues yo qué sé leter que hacer de Lenin? Yo qué sé ¿A mí qué me cuento. O sea, eh, eh, tú tienes continuamente que colocar mercancía que sea valiosa Y otro tipo de discusiones pues se, se, se abolen incluso en el espacio académico Es más, un montón de académicos te dicen que... Eh, Hacer este tipo de cosas, no transformarla en consigna evidente no decir si está bien o está mal la belleza, no decir si están oprimida o no, es un problema porque es muy complicado. ¿Mm? Y luego por una cosa muy terrible, que es, que es eh, eh, eh, eh, la colonización. Hay que leer los libros de cultura crítica que hay, que la mayoría son libros donde se habla de lo que teóricos dicen que es el mundo. punto Y ya está. ¿Mm? y sobre el porno hay una hay, ya hay un porno study, como hay un cultural study como hay un, un ese es muy interesante en los estudios en los fat studies que son los estudios de gordo porque también hay un campo académico al respecto están los fat studies es muy interesante en este campo yo creo que es porque toca algo muy, muy interesante que no sea un campo posmoderno en el sentido en que las personas que se que trabajan en los fat studies asumen discutir con los discursos científicos estándar. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy duro que es la ideología antiobesidad. Entonces para eso hay que saber estadística, para eso hay que conocerse los estado de la cuestión, etcétera. Entonces eso que ha hecho que sea un campo curiosamente muy poblado, o poblado por investigadores, por enfermeros, por médicos, por personas que, que eh, eh, eh, escriben, digamos, con competencias técnicas. Eh, en torno, digamos, a una discusión muy concreta de, lo, de, de los datos que van resultando. No sé, pensaba que en la, en, en la misma línea de la acción política pensaba en algo que, que bueno, que tú, que tú apuntas al final y que a lo mejor podrías explicar de una manera rápida, y es de, que, de, de qué modo institucionalmente podrían establecerse mecanismos más o menos razonables y posibles, qué posibilidades habría de establecer mecanismos de, de, que reinvirtieran el proceso, de descapitalización del cuerpo, al menos que esas, esas barreras o eso, esas prácticas de, de discriminación en función, del, en función del, de la compulencia o del aspecto físico no funcionasen. Institucionalmente, ¿qué podría hacerse? cuáles enseñar las posibilidades? Política de salud. Primero, ¿la dieta funciona o no funciona? ¿Los efectos de la dieta yo-yo son mejores o son peores? Que dejar a la gente gorda las correlaciones entre sobrepeso y enfermedad obesidad y, y, y, y enfermedad son, se pueden hacer imputaciones causales entre ambas o están parasitadas por variables como la pobreza, la degradación o las propias teta? también es curioso que en Oceanía donde la gente está más gordita que en ningún lado no haya correlaciones entre obesidad y morbilidad y que las correlaciones entre obesidad y morbilidad sean muy comunes entre las clases medias que se pasan media vida haciendo dietas. Discusión fundamental de política de salud. que se tiene que abrir? No me digáis a mí que la resuelva, porque yo no lo no sé. Pero esa discusión se tiene que abrirse. Eso no puede quedarse en reseña y en estado de la cuestión. No puede ser que la industria del alcanzamiento colonice la política de salud. Eso es una auténtica vergüenza. Y quien colabora en eso no se merece el nombre de sanitario. Yo no digo que la morbilidad no esté ligada a la obesidad y a qué tipo de obesidad. Eso yo no lo discuto. Y si, se me demuestra que, y si se demuestra que las correlaciones causales son reales, no hay más discusión posible. Excepto la de la libertad de estar cada uno como buenamente quiera. Pero la política de salud debe ser racional. Si alguien lo demuestra, pero eso no es lo que se hace. Hoy entra, en una, un, hoy entra hoy en una farmacia y parece que entra uno en una tienda de porno soft No, eso es absolutamente increíble Increíble, la agresión que eso supone es enorme Eso hay que discutirlo Y ese es un cajón que se abre primera tarea de una política sanitaria radical y racional Sobre el tema Y hay un espacio político enorme Donde montones de científicos, montones de sanitarios tienen que decir desde el punto de vista de la prudencia, porque podemos decir, estaría muy bien que todo el mundo estuviera en, en, en, en el sobrepeso, en el peso, en el 25, en el índice de masa corporal. Vamos a suponer que las correlaciones son verdaderamente vinculaciones causales. Pero vamos a suponer que la transformación es peor de lo que se hace. Eso lo sabemos mucho. Y que la dieta yo-yo son más mórbidas aún, perder y ganar peso, que dejar a la gente estando gordita. Hay que saber lo que hacemos Lo que no podemos recomendar dietas Que son imposibles A los 5 años, a medio plazo La gente lo pierde en un tiempo La gran mayoría lo vuelve a ganar a los cinco años Ahí habría un trabajo enorme que hacer Que es dejar hablar a las personas que hacen dietas Y que nos cuenten lo que les sucede Y que se lo cuenten a los sanitarios Y que nos digan qué consiste su vida Y que nos digan cuando tienes determinadas condiciones de vida de clase trabajadora ¿Qué supone hacerse una comida específica para ellos? ¿Qué supone desde el punto de vista monetario? Desde el punto de vista de la integración simbólica del grupo familiar Un montón de trabajo que habría que hacer Nosotros hemos hablado que estaría genial genial, espacios de deliberación sorteados Con personas que hacen dietas, Que nos explicasen cuáles son Los efectos de las políticas de salud de adelgazamiento Que no se tienen en cuenta y que lo hicieran presente Hay una, yo no me atrevo, yo no me atrevo. Pero hay una hay una ...una periodista norteamericana que es simpatiquísima y que tiene un libro al respecto donde ella, por ejemplo, observa observa que las personas de. Eh, eh, eh, eh, de las cam grandes campañas contra la obesidad son personas que tienen unas variaciones de peso enorme. Es decir. Son personas que ni, su propia, ni la propia racionalidad que defienden son capaces de aplicársela así. Espacio fundamental de política de salud. Con el efecto terrible de estimación de clase relativo que tiene la guerra contra la obesidad, hoy, cuando, eso es una característica que se da conceptualmente más, no solamente, pero más entre personas desposeídas y mujeres. Segundo punto importante en el que habría que trabajar. El segundo punto importante en el que habría que trabajar en el campo del mercado de trabajo es abrir la discusión. ¿Son recursos legítimos, sí o no y dónde? Los recursos corporales. Si son legítimos, y esto es un trabajo cualificado y especializado, como el trabajo de químico, como el trabajo de ingeniero de una planta nuclear, hay que pagarlo. Y hay que darle a las personas las condiciones. Si se considera que eso no es un discurso legítimo, hay que perseguir su empleo. Hay que perseguir el reclutamiento. Es una forma de discriminación. Entonces, tenemos que abrir un debate fundamental, ya lo he dicho, tenemos que abrir un debate de cuáles son los requerimientos de determinados oficios. ¿Es necesario que una cantante de ópera esté delgada? Es necesario que transmitamos una determinada cultura estética en los conservatorios es necesario que una vendedora esté delgada económicamente, como dicen muchas personas del mundo de la moda no supone, un, es una restricción de venta enorme en favor de un elitismo absurdo de las políticas de moda Y hay cosas magníficas que cabría hacer fortaleciendo una fracción ¿de qué? del campo de la moda hay una fracción del campo de la moda a la que el campo de la moda depende del Estado. El Estado lo que le da las pasarelas, las subvenciones, eh, eh, la propaganda, etc. En el campo de la moda hay personas que dicen que, eh, primero, es una actividad antieconómica y desde el punto de vista de la creatividad, de su propia creatividad profesional, extremadamente eh, cortante, el modelo de asociar belleza con la la ampliación de la paleta de ropa estilo etcétera modificaría modificaría la vinculación que hacemos entre belleza y delgadez pues yo creo que sí evidentemente evidentemente pero eso no tenemos que irnos no tenemos que hacernos ninguna transformación radical ...tenemos que basarnos en alianzas con un mundo específico... ...que, que en el campo de la moda, con el que nos hemos hablado... no es difícil acceder... Es que, están la, ...es que están los informes en Internet... ...defienden otro tipo de prácticas... ¿Eh? ...segundo... ...tercero... ...tercero... Eh, ...¿cabe o no... ...cabe o no... Eh, ...una crítica política de nuestra... De, ...del tiempo que invertimos en el cuerpo pues eso es, una, eso es una discusión de mucho más alcance eso es una discusión de mucho más alcance eh, los testimonios antiguos nos pueden servir para incrementar nuestra imaginación política a mí el que más gracia me hace porque, porque, porque, porque es muy cachondo y porque además está escrito por una persona que fue el mismo atleta es el de Platón en la República cuando dice guardianes no se te ocurra llamar a ningún atleta, porque eso están todo el día haciendo dietas se duermen en cualquier momento y eso no sirve para nada. Cualquiera sirve para el guardián, menos los atletas. Por eso no tienen tiempo de nada. Con todo lo que están haciendo no tienen tiempo de nada. Digamos, ahí hay una clave política sobre el tiempo que nosotros dedicamos a nuestra inversión corporal. Es tiempo que retiramos de otras cuestiones. Se podría reactualizar eso en nuestro mundo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No se podría reactualizar desde el punto de vista de la estigmatización. No se podría reactualizar como una forma de neopatriarcado que acusa la frivolidad de las mujeres. No se podría reactualizar como una forma de crítica de las clases cultas contra las jóvenes de clase trabajadora que están atontadas por la belleza. Así no se podría reactualizar. esas son formas de racismo social escondido. Se podría reactualizar de otro modo. Yo desearía que sí, pero claro, eso no. La coyuntura histórica en la que es y, y, y... está ese espacio, está ese espacio abierto. El sitio, sitios por los que se puede entrar. La salud. Pero además es que es falso. Todo el mundo sabe que el cuerpo no está formado a voluntad que las políticas de salud son falsamente utópicas. Campo de la salud, campo de los oficios, donde tocamos el nervios de la cultura cotidiana de la clase trabajadora, y luego campo de la alta costura. <risa> campo de la alta costura, que puede ser un aliado fundamental en esto. Y ahí sí hay un espacio de acción política, pero de acción política para mañana mismo. <risa> <risa> No sé, damos la palabra. Sí, sí queréis, ¿no? a... ya ya... No, no, si queréis, pasamos a. ya una pasamos a preguntas que queráis hacer o a comentarios. Yo hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que, eh, claro, la obesidad no se debe estigmatizar, evidentemente. Y hay una cierta contradicción en el hecho de que intentando no hacer eso, tampoco se quiere entrar en hacer una crítica a la alimentación. ...como imposición de un tipo de mercado, consumismo... ...la gente que se pone gorda no siempre es una forma voluntaria, evidentemente... ...no creo que nadie diga que ver por el negocio... ...sino cada uno tiene un peso, ¿no?... ...es natural, que es innato... ...pero la mayoría de la gente que está obesa... ...también es por un tipo de alimentación... ...a veces, ya sea, sobre todo la clase obrera... ...desgraciadamente, por una imposición... ...por, un, por una capacidad económica... ...por una cultura o, o por desgracia... ...una mala cultura que... Que, por desgracia impuesta. ¿no? Entonces, no se puede perder ni se puede entrar la contradicción de no entrar a la crítica de la alimentación a la nutrición impuesta por el mercado. Y por eso no quiere hacer una crítica a la obesidad desde un punto de vista moral, claro. ¿sabe? Eso, yo no estoy diciendo. O sea, es difícil de, de no. De, ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo llevarías tú, por ejemplo? Como, punto de vista bueno, ahí, ahí, ahí yo comento cosas. Es evidente, hay una etnografía, hay un, un, un, un artículo donde hay una enografía sobre un barrio obrero norteamericano y lo que te encuentras, no te encuentras más que el puesto de chaguarma y de hamburguesa. Y luego a un barrio de clase media y encuentras todos los productos del mundo, eso es tremendo. Cuando sabemos además el tiempo que tiene cada uno. En eso estamos de acuerdo. Además entra de lleno con la cuestión que hablaba. Y, y muchas de las personas con trastorno alimentario no quieren engordar y no quieren engordar porque las comidas que se comen en el corto espacio de tiempo donde el cuerpo les exige comer como puedan son comidas que las ponen muy gordas eso claro que sí claro que sí eh, yo estoy de acuerdo contigo si no, si no se trata si la, la, eh, eh, tampoco yo soy competente para saber si el peso es, hay un montón de, de de teorías al respecto sobre el peso, su origen eh, las cuestiones de la epigenética mira en el libro de César Renduel acaba precisamente con una cuestión sobre, la, eh, sobre los caracteres adquiridos que se heredan lo que, lo que decía Lamarck que era imposible <risa> y que hoy eh, eh, eh, parece cada vez más real eh, hablando precisamente de eh, cómo son obesos niños que fueron concebidos en unas condiciones concretas en la segunda guerra mundial y cómo las tasas de obesos son mayores ...sobre eso no, no, no... ...claro, claro, yo estoy de acuerdo contigo... ...y es evidente... ...es, es, es evidente que... ...yo no hago ni una apología de la obesidad ni de la delgadez... A, a, ...anuncio algo... ...esto va en una enfermedad de personas delgadas... ¿eh? ...parece que solo los obesos están delgados... Pero ...esto es una enfermedad de personas delgadas... ...una enfermedad de personas delgadas que nació en el siglo XIX... ...cuando la estilización del cuerpo se convirtió... ...en símbolo de distinción de la élite cultural... ...la primera la conocida como la juventud vironiana por Lord Byron y se inventó una categoría específica la anorexia porque empezaron a salir remesas enormes de pacientes que no se querían enviar a los manicomios antes ya había gente que hacía proyección alimentaria las mandaban a los loqueros y algunas las rodearon los enfermeros y los médicos y la hicieron morir ¿me explico? estamos hablando de una, eh, de, de una enfermedad la de la delgadez que tiene una, la de la delgadez producida por objetivos racionales específicos que es contemporánea con una cultura específica de la élite y en la que ha muerto muchísima gente y la obesidad causa muchos muertos o causa muchas enfermedades pero hay discusión cuando uno se llega a un grado determinado de obesidad en lo que no hay discusión es que el infrapeso y la morbilidad van juntos entonces quiero decir que que, que eh, eh, eh, eh, eh, eh, Claro, y lo que promueve nuestra sociedad no es la obesidad, precisamente. No la promueve, pero bueno. también la promueve. Entonces, sí, que, tengo que palabra, po, no. Muchos ingredientes, azúcar están en todos lados. Sí, sí. No, sitios que no te lo puedes ni creer, ¿no? Una ensalada con azúcar y, y tiene azúcar. Y tiene sal, a la vez, ¿no? Entonces, quiere decir que a veces es involuntario. A veces es muy difícil de combatir, ¿no? yo creo, Yo creo que hay una excesiva inquietud en torno a esas cuestiones. Una impresión, sí, sí. una impresión subjetiva. Yo creo que hay una... Que es verdad... Es verdad, por ejemplo, lo que, de, lo que decíamos, de la barrio de clase trabajadora, la comida rápida, hay un sociólogo francés, Claude Brignot, que dice, bueno, el daño más grande que se le hizo a la clase trabajadora en términos de integración eh, familiar fue la destrucción de la comida en común. La destrucción de la comida en común. Que es algo que se logró tras muchísimas luchas. La hora del bocadillo. O sea, aquí estamos hablando de empleados donde la hora del bocadillo ha dejado de facto de existir. Porque trabajando Claro, comen trabajando, comen en el váter Tú estabas con la entrevista Comíamos en el váter La hora del bocadillo ha desaparecido La tartera ha desaparecido No en todo En H&M la tiene Insisto, incluso en el capitalismo de contradicción El capitalismo sueco No es lo mismo que el capitalismo de España ¿Mm? Es decir, la hora del bocadillo de hecho ha desaparecido Es que eso es un logro enorme ...económico, cultural, no. relacional... ...de la clase trabajadora que, es que se ha muerto... ¿No? Eh, eh, ...la crítica a la comida rápida... ...tiene que ir unida a la idea de las condiciones de posibilidad... ...para preparar la comida lenta... Eso, eso, ...esa es la cuestión... ...entonces si uno empieza con los azúcares... ...para acabar a los pobres que, que estén agobiados... ...porque le dan a los niños un polo de chocolate en verano... ...me explico, no, que el niño no coma polo de chocolate vamos a la comida lenta pero la comida lenta compañera y compañera tiene condiciones de posibilidad estoy a favor de ella pero exige tiempo claro, claro y, que no, que no, y, que, y que no redunde en la vuelta de las mujeres al hogar porque aquí encuentra aquí discursos completamente alucinantes, alucinantes yo he encontrado discursos de psiquiatras que dicen eso lo escucho yo con esto oído que la tierra que las niñas son noralesicas porque las madres no les dan el pecho porque quieren conservar el pecho bonito. Así dicho. <risa> Defendidos por la sanidad pública, en un congreso. o sea, Un neumachismo repugnante. La culpa de la anorexia, de la a las que son las madres. Hay que, que tener mucho cuidado. Incluso pues de, de clase y de género, pues todo eso, dado la división social del trabajo que todavía existe, en que redunda más en la culpabilización de las mujeres. Por tanto, <coughs> de acuerdo, pero las condiciones de posibilidad de la comida lenta, de la comida hablando, de las tarteras, de un montón de cosas. Oye, Pepe, pregunto favor, te quería hacer. La primera, ¿que, eh, ¿por, qué, mm, o sea, ¿por qué eliminas al, a los varones de, de los hechos del estudio? Uh -huh. Y la segunda, a propósito de, la, de las penúltimas cosas que has dicho, si tú crees que ese libro mmm, está al alcance de esa clase trabajadora media de la que nos ha hablado ¿no? de profesores por un lado, pero también de vendedores y de, de porque me ha parecido obviamente encomiar la capacidad de elaborar un discurso al alcance directo de los, o no, o no está, pues no lo percibe, nada, si lo, si lo está simplemente, no porque lo está no lo está, lo está. si uno si, si se da tiempo, claro que sí de sobra de sobra yo no me escondo en la retórica, hay cosas que hay que ha echar un rato para explicarlas, pero yo no me escondo, si, que, es el, que lo podría hacer mejor, ¿cierto? Hay que echar un rato. ¿sí? No, no, no, que digo, que digo sinceramente lo que yo creo, vamos, ¿eh? que hay que, que echar un rato y, y que, que eso chau, va a ser... ¿Y, y los y, varones? Los varones, mira, porque esto es una investigación sobre trastorno alimentario. Cuando uno llega, el discurso es, y los hombres, y los hombres, y los hombres. Los hombres también, los hombres también, los hombres también. El hombre, por supuesto, las exigencias estéticas son cada vez mayores, pero el cuerpo masculino legítimo no deja de tener a los varones Perdón. en la edad biológica hablo de estereotipos de los 14 años construye un cuerpo fuerte eh, difícil de conseguir, eh, excesivo, todo lo que se quiera pero es un cuerpo fuerte los prototipos de belleza femenino sobre todo cuando uno va a los sectores más de élite y más de vanguardia son exageradamente delgados y exigen morfologías casi de los 14 años eso hace que los trastornos alimentarios mayoritariamente en un noventa y pico por ciento sean de mujeres que se puede investigar a los hombres adelante sí, claro que sí porque no se puede investigar todo y para decir chorgada sin haber estudiado pues no, de verdad que para, para decir gansada de segunda mano o especulaciones fantásticas pues preferir no hacerlo pero hay, hay un espacio extraordinario para hacerlo O sea, ese, el libro no da respuesta a esa cuestión ¿Mm? Aunque los datos, siempre los datos, los datos con los que uno trabaja son datos que están registrados Con lo cual muchos datos se han perdido o sea, cuando tú uno va a la sanidad pública lo que se encuentra son muchas personas con trastorno alimentarios de clase trabajadora porque las clases medias huyen como la peste de la sanidad pública y se van a la sanidad privada. Entonces, si se va a echar los datos de la sanidad pública, está cegando de manera brutal lo que va a contar. Si se va a, la, si se va a instituciones privadas de élite, tres cuartos de lo mismo. Es decir, aquí hay un problema enorme de acceso a los datos de tiempo, de tiempo real en que tú puedes producir una investigación y en la que tú puedes producir resultados, ¿no? Eh, eh, eh, claro eh, ya nada más que reconstruir ese espacio ya costaba, costaba más trabajo del que, del que, del que yo podía asumir ¿no? a mí me interesa mucho la relación por ejemplo que hay o la aceptación que hay de la relación entre sufrimiento y control del cuerpo ¿no? mm -hmm. toda persona que empieza una dieta Acepta que va a sufrir, que lo va a pasar muy mal, que se va a privar y que va a empezar con un proceso de represión constante. Entonces, eh, las prácticas cotidianas, por ejemplo, yo que soy profesora y el claustro de profesores es mayoritariamente femenino, lo que ves en la sala de profesores a veces es, es, es bueno, patético. Yo he visto a una profesora meterse bolas de papel en la boca para mascar y que le dé la sensación de, de estar como comiendo. Claro, al principio no sabíamos qué hacía, pero veíamos que tenía como un chicle muy grande en la boca <risa> que ya nos fijábamos que era papel que mascaba. Otra profesora se puso a fumar para perder peso. Y encima tenemos alumnas que continuamente manifiestan trastornos también de la alimentación. Y digo, ¿cómo, ¿cómo vamos a explicarle a estas chicas que no tienen que estar tan preocupadas con eso cuando somos nosotras mismas las que nos, nos presionamos? Y es la idea esa, ¿no?, de, de control del cuerpo de aceptación del sufrimiento o de, de la represión constante y con esa sensación de acceso, ¿no? de yo mi cuerpo lo controlo yo no lo necesito yo sé cómo es y lo voy a lo voy a moldear y uno acaba pues separándose casi de él ¿no? esa, esa de, desidentificación no uno ya no llega a un punto en el que dice, bueno, esto es lo que me ha tocado, lo tendré que padecer porque no puedo hacer lo que sea mío, uh -huh. porque ni no siquiera puedo controlar el, ese deseo de, de comer que tengo ahora mismo, uh -huh. ¿no? y, y las mujeres acaban aceptando esa constancia a lo largo de toda su vida, por presiones sociales, obviamente ¿no? uh -huh. Claro, ahí hay, el, el, el, el, se, ha, se ha establecido una especie de, de, de, de patrón oro de la belleza que la de la de ...y además se dice el patrón oro de la belleza que la delgadez... Y ...eso indica cualidades morales de autocontrol... ...de ese tipo... ...o sea una primera tarea es decir... ...esta es el autocontrol... ...el autocontrol es este... ...son pastillas, son bolas de papel... ...estas son las cualidades morales... ...de estar movilizado por el cuerpo... ...pero en los discursos, pero en la vida cotidiana... ...la persona delgada... ...es de bella. ...es una persona que se cuida y una persona que manifiesta estilo. ¿Cómo podríamos hacer que en vez de sufrir por eso... ...sufrieran por conocer a Tucídides? Yo qué sé. O a Judith vale? No, a veces, muchas veces... ...este tipo de, de variaciones imaginarias son interesantes. Claro, tendríamos que explorar... ...otras formas de realización de lo que es la identidad laboral... ...de lo que es la identidad personal y de lo que es la identidad corporal pero tenemos ya más de un siglo detrás donde el patrón oro de la belleza es la delgadez que concentran los tres, la salud el cuidado y la autoconfianza y la belleza y de saludar eso, yo no sé si va a ser posible yo no sé si eso va a ser posible un siglo y pico después no sé si el cuerpo ha llegado aquí para la capitalización del cuerpo, porque un cuerpo se capitaliza cuando tiene un referente con el que se puede medir y que le va a servir para conquistar mercado anónimo mercado poblado por personas que no conocen, interacciones que no conoce. y no sé si se puede revertir en el momento en, el momento en que se hicieran ver lo que, lo que comentas cuáles son las prácticas auténticas de autocontrol que hay que hacer ...qué tipo de fiabilidad moral producen esas prácticas... Lo, lo, ...lo mismo empezamos a romper un arbitrario... ...pero es muy complicado... ...es muy muy muy complicado... Todo eso, ...todo eso está presente... ...es el día a día de montones y montones de personas... ...una está en clase, ve la botella de agua constante... ...la ida y venida permanente al servicio... Pero eh, luego está como lo que te dice mucha gente yo es que me, Yo cuando salgo es que las, mis amigas tienen una báscula en la cabeza ¿no? Porque 300 gramos los detectan ¿Cómo hacer? Pues es, es, complicado, es complicado Pero una primera cuestión es describir empíricamente en qué, en qué consisten los controles Y lo que se pierde El tiempo que se pierde el tiempo que se pierde que podría ser invertido en otras cuestiones. Cuando, cuando, cuando la gente se escribía carta ¿no? en, en orgullo y prejuicio y todo esto, sí, sí. la novela de Jane Austen, pero eso es muy interesante. Cuando la gente se escribía carta se enamoraba del mismo modo y trabajaba su cuerpo. Ya entonces la ideología de la delgadez estaba, trabajaba su cuerpo del mismo modo que cuando va buscando el impacto directo en una discoteca. En cosas que me han surgido a mí de trastorno alimentario, una de las cuestiones que aparece mucho en personas que se han hecho un trastorno alimentario en torno al amor, es la recuperación de prácticas de relación y de diálogo muy densa hay que hacer valer otras cualidades en primer lugar tienes que tener cosas de las que ¿No? tienes que tener cosas de las que hablar. no puedes estar bailando todo el rato ¿No? no puedes estar desnudándote a la primera de cambio Siempre hay aviso ¿No? claro cuando lo que expone fundamentalmente el cuerpo pues oye a los tres segundos aquí voy yo que me pongo en bola ¿No? Bueno, eso, ser, eso sería otro tipo de relaciones con otro tipo de, de, de prácticas y con otro tipo de cualidades. ¿Cómo se podría generalizar eso? No lo no sé. Habría que, habría que trabajar mucho. Habría que trabajar mucho. Por ejemplo, habría un trabajo que hacer, precioso, que yo ya no voy a hacer porque yo estoy ya cansado, <risa> sobre eh, eh, la, forma específica, la forma específica de... Eh, transformación del cuerpo en las relaciones de pareja y la forma específica de cultura erótica en las relaciones de pareja y de cultura alimentaria que es algo que en muchas entrevistas parece muy unido pero sobre lo que yo no tengo suficiente suficiente material pero una cuestión fundamental es lo que acabas de decir estos son las prácticas de autocontrol, señores sanitarios, estos son las prácticas de autocontrol, el papel el papel por supuesto también en consecuencia por supuesto el discurso médico y sanitario pero también el discurso del mercado no, del mercado cuánto, cuánto se gana y cuántos medios laborales hay a costa de todo esto ¿no? los gimnasio, la tienda de dietética los productos, fotos era un mineral y, y eso al final acaba también incluyendo, ¿no?, en esa idea de que salud que ha inventado el mercado, ¿no?, o... Sí, sí, sí, el otro día lo comentábamos, Marga, en, en, en, la, en la presentación, Cipras hizo dieta. O sea, ahí está, que es lo que te digo? Cipras, que... el camarada Cipras hizo dieta, con la que tenía encima el camarada Cipras hizo dieta, ahora ha vuelto al borde. Sí, Aprendió que... inglés e hizo dieta. Claro, sucienda vamos a ver si se recató al país. algo que se recató al país. Si, que algo que se recató al De una manera también no amara a todo el mundo. Perfecta. O sea, porque, porque como está ligado a la verdad, que realmente hay una idea de la zona de la delgadez con la salud, que todo el mundo asumimos como real, No como... Pues eso siempre cae, ¿no?, en la vida cotidiana de la gente, ya es que se ha superado a extremo Pero si el discurso sanitario no, hubiera, no, no se hubiera instalado con la idea de un cuerpo modificable a voluntad Claro Algo que los especialistas critican de manera constante Y que era, fue desconocido durante muchos años en la medicina Bueno, también se conocía, no se, no se conocía la circulación de la sangre, no se conocía muchas cosas si el discurso no hubiera puesto las condiciones de posibilidad para que eso pasase luego tuvieron que asumir las clases medias, sobre todo las clases medias cultas la gran moleada de Delgadez viene de París y de Inglaterra y más tarde toca Estados Unidos ahí fue la, la, las clases medias cultas podríamos decir la, la, la cultura de izquierda fue la primera que asumió, asumió eso que, que, que la escuela eso pues, si me lo enseñó a mí Jean-François Jean tiene tiene un colega que es profesor en la Sorbona ...me llevó a mí a ver la casa de Conte, de August Conte... ...está llena de balanza y de espejo... ...Conte era absolutamente anoréxico... ...él tenía un discurso socialista... ...es que eso con le robamos a los pobres... ¿Mm? ...pero él generalizó... ...entre buena parte de la cultura de la tercera república francesa... ...la delgadez obligatoria... ...vamos, sobre la dieta de Zola... ...pues eso fue, digamos, una estrella de la... ...una estrella de la prensa de la época... Claro, pero lo primero era la, la idea La idea Que luego tu, el discurso nutricionista y tal Que introdujo la salud el, el discurso sanitario Con muchísimas residencias, por ejemplo en Francia Donde había muchísimos médicos comunistas En los años 30 y 40 del siglo pasado Hubo una oposición enorme Hacia la dietética Y hubo una oposición enorme hacia la dietética Es curioso Porque, ¿qué pasó al final? Como la gente les demandaba dieta. En, el, en los discursos fucoltianos el poder viene desde arriba pero el poder viene de las culturas de clase antes de venir desde arriba los médicos se oponían una relación enorme de médicos que además como, como, como, es eh, una profesión que como lo fue en la república española estuvo en tiempos muy ligado a la izquierda los médicos se oponían pero sus pacientes les demandaban dieta entonces para no dejársela a los nutricionistas ...que creían que eran vendedores de crece pelo... ...acabaron incorporando la dieta... ...porque el caso específico de la, de, de la cultura francesa... ...o de, o de la situación en Francia ...es sí, la esa legitimación... Sí, ...ha tenido muchas críticas en el medio sanitario desde entonces hasta ahora... ...pero cuando le quitemos la apología de la salud... ...le quitamos... Un, un, y un pilar enorme a la legitimación de la delgada de forzosas respecto a cuestiones del cuerpo, o sea, digo, al, al, al cuerpo al cuerpo físico sí pero yo quería hacerte una pregunta respecto a la moda que ha sido un tema que ha tocado eh, relativamente poco ¿no? Eh, porque parece que la confluencia entre cuerpo físico, entre, entre formación del cuerpo físico y moda es la que da el resultado final de la imagen, de una imagen eh, eh, externa, que eh, parece ser que tú sostienes que está controlada por unos sistemas de, de representación, que hay una, una eh, eh, eh, relación específica entre la. entre, entre el, el, la imagen externa y, y los sistemas de moda. Sin embargo. Eh, ¿has planteado en el libro ha, o has llegado a investigar de algún tipo cómo se plantean también las luchas cultu culturales en, en, cuanto, en, o sea, en torno a y qué relación tienen por ejemplo con la lucha de clases la lucha las luchas culturales sobre cuál es el canon de el canon de la de la apariencia, por ejemplo en, el, en la cuestión de la moda estoy pensando en, en cuando la revolución soviética a través de los diseños por ejemplo de, de Concharova, de Rochenko etcétera lo que hace es eh, reivindicar el derecho a la belleza para todo el mundo cuando antes no lo tenía no lo tenían nada más que las clases las clases dirigentes entonces cuando es cuando aparecen todos estos programas industriales de desarrollo de moda y de vestir bien al proletariado ¿no? que, que desarrollan los, los constructivistas eh, ahí en, ahí lo que yo veo son, son que dos cosas, primero la formación del canon, digamos, que hay un canon general y después hay un canon alternativo que lucha por imponerse al general como si fuera una lucha hegemónica, Y esos cánones alternativos se generan normalmente en ámbitos de la vanguardia que al principio están excluidos del canon de belleza. Ahora mismo podemos ver perfectamente a Leticia Ortiz vestida de ocupa con una chupa que le ha costado 4.000 euros. Entonces. Eh, claro, el que ha sido ocupa y ha llevado esa chupa, dice, joder, es lo que ha quedado la cosa, Entonces, ¿cómo podría desarrollar un poquillo cómo se, se forman esas batallas culturales, ¿no?, relacionadas con la lucha de clases ¿eh? o con luchas de poder, en Sí, de, de principios del siglo XX, el espacio, tal y como, tal y como yo me lo imagino, bueno, tal y como yo lo, lo recojo, sobre todo en España, España, Francia, España y Francia, que es donde yo tengo más referentes políticos al respecto. Las misas eran de la República. Los concursos de misas son de la República. Y la primera misa elegida es una persona que estuvo en la residencia señorita, conectada con los círculos orteguianos, etc. Es decir, eh, el canon de belleza es un canon que entra en, eh, por clases medias ilustradas lo cual se compadece muy bien con lo que estaba pasando por ejemplo en Estados Unidos o en parte de Francia con la excepción de la cultura comunista en la cultura comunista, Jean Phil, chicas jóvenes que era una revista francesa de las juventudes comunistas y se le metió una caña enorme a toda la cuestión de los patrones de belleza como más tarde hicieron muchísimas militantes negras y hacen todavía en Estados Unidos es decir, en aquel entonces la burguesía ilustrada de izquierda o progresista ¿m? que también que compartía muchos espacios de sociabilidad con el fascismo la juventud alegre y Falde y corta de José Antonio que se parece a la juventud alegre y combativa de H.B. luego ¿m? juventud alegre y Falde y corta ese espacio ese, ese espacio era eh, eh, eh, completamente canon estético dominante con la excepción de la cultura comunista. Con esa excepción. La excepción de la cultura comunista en, en Francia, pues esa cultura comunista de masas, no existía en España. A final de los años, en el mundo contemporáneo, parte de las críticas políticas al canon de belleza se ha llevado por artistas. Por artistas mujeres. Eh, y buena parte, buena parte de todas las críticas, digamos, de buena parte de las movilizaciones contra el canon de belleza en España, en Estados Unidos en Francia vienen de fracciones muy politizadas muy politizadas del mundo del arte y del mundo de la cultura el ejemplo al que yo me refiero, porque es la que tiene los primeros vídeos sobre anorexia pues tiene una exposición impresionante en la artista norteamericana Marta Gosler que es una persona influidísima por lefebre, por el situacionismo y que yo en España la he visto dos veces tiene dos películas hechas sobre, sobre anorexia específicamente luego tiene una, una instalación con un ropero extraordinaria, etc. Tú en tu libro sobre la cultura comunista, sobre, sobre los artistas comunistas, cuentas una cosa que yo he leído en otros, en, en en los concursos de misa. Y es que el Pichi, el Partido Comunista, tenía concursos de misa. Contra, contra la Iglesia. Contra la Iglesia. Contra la Iglesia. En, en el, el, el, los concursos de misa sufrieron un proceso de normalización y de centralización. Yo, yo tuve una tesis hace poco que hizo una chica se llama Camille Cubrí. En Francia, bueno, estuve por, por, por internet, eh, eh, eh, eh, eh, sufrió una centralización enorme. A finales de los años 50 y 60, un montón de concursos locales, donde las formas de belleza eran mucho más plurales, fueron completamente eh, estandarizados por las grandes organizaciones internacionales de los concursos de MIS, que de hecho acabó imponiendo un prototipo específico de MIS. Blanca y rubia con la excepción de las marcas étnicas hindú Que también se convirtieron en muy apreciadas Y una de las cosas que contaba la chica es que no tenemos ninguna Miss gambia Ni tenemos ninguna mía africana No solamente por los rasgos étnicos sino por las morfologías corporales Es decir, en los concursos de mises Los concursos de mises sufrieron también O se beneficiaron, depende De un proceso de descentralización que rompió un montón de prácticas con significado político eh, complejo y con modelos de belleza complejos al proceso de estandarización por medio de la delgadez. En la tesis la chavala explica, pues por ejemplo, como un montón de reina de la cosecha que había en tradiciones agrícolas francesas y tal, como esa gente. Bueno, una de las cosas que ella explora es como que sucede cuando tú eres Miss Ren. Y quieres. Y en Rennes no, no es la misma <risa> cultura corporal que hay en París, no es la misma cultura corporal que hay en Los Ángeles, no es la misma cultura corporal que hay en Tokio, y quieres entrar en un concurso de belleza importante, claro. Las transformaciones son terribles. Porque eh, eh, el canon de Delgadez se impone de manera salvaje. Yo estoy seguro que en las Miss del Pichi pasaba lo mismo que en las Miss cosecha de Normandía. Sí, pero hay una relación. Por ejemplo, en los concursos de... O sea, en todo lo que es la cultura comunista, bueno, el, el libro que estamos hablando es el tuyo, pero, pero en la cultura comunista italiana hay una reacción, digamos, contra el cine de teléfono blanco, contra estas estrellas de los años 30, rubias, delgadas, etc., cuando y el, y el canon es más bien Ana Mañani. Eh, de, de Roma Chica, Berta, ¿no? Y, y Silvana Manga ¿no? que es un, una, una, un, un personaje tipo del canon anterior por ejemplo en Rizomaró parece como una cosa negativa como una, una cosa fabricada por luego por ejemplo también en los años 40 miras a Picasso y, y tú puedes ver una evolución entre los modelos femeninos, de, de, de los temas de los años 30, de las actrices y los modelos, y después los modelos femeninos de posguerra cuando Picasso está en el Partido Comunista, por ejemplo las parisinas del mercado, que yo saben, ya unas mujeres de barrio ahí con la bolsa que te pega con el besugo en la cara... Es de la gente de, ¿sabe? Otro, otro, Otra especie Entonces yo lo que te lo preguntaba era eso, ¿no? Desde, o sea, si, si, si lo que se propone, digamos, es más bien la destrucción del canon o una competición entre cánones ¿no? O sea, creo que hay Para que haya una destrucción del canon, al menos tiene que haber una primera fase, ¿se destruye el canon o no? De pluralización de los cánones en, en el tiempo en que tú, en que tú te refieres, a una vía concurso, es decir, formas legítimas de sanción de la belleza de tipo local. ...que eh, sancionaban otros carones posibles... ...con lo cual seguro que podemos pensar... ...que había otras formas de belleza posibles... ...porque todo eso fue laminado... ...por la industria norteamericana de las Mises... ...que la industria californiana... ...Truna ha estado ahí... ¿Mm? industria californiana que poco a poco... ...ha ido cogiendo todos los concursos de belleza... ¿Mm? ...sería un espacio también... ...sería una historia a contar... ...y sería un espacio también de conflicto... Bueno, si no tenéis nada más, pues yo agradeceros mucho que hayáis venido, que le compréis mucho el libro a Luis, del mío o de otros, para que la fuga siga existiendo y ya está, y que nos acabemos el vino y las patatas que quedan ahí. Muchas gracias.